Roberto Martínez foi esta segunda-feira apresentado como sucessor de Fernando Santos e novo selecionador de futebol de Portugal. O treinador espanhol, de 49 anos, chega a Portugal após mais de seis anos ao comando da seleção da Bélgica, a qual deixou recentemente na sequência da eliminação da fase de grupos do Mundial 2022. Entendo que há grandes uh, expectativas, que há grandes objetivos, mas também entendo que hay un gran equipo de gente en la federación y en la ciudad de fútbol y tengo muchísima ilusión que todos juntos vamos a cumplir nuestros objetivos. Las decisiones de fútbol se tienen que tomar en el terreno de juego. Yo no soy un entrenador de tomar decisiones en un despacho, entonces mi punto de partida es conoceros a todos hoy y a partir de aquí quiero contactar con todos los jugadores. La lista de 26 jugadores de, del último Mundial es mi punto de inicio y Cristiano es un jugador de esa lista. Lleva 19 años en la selección y se merece el respeto de poder sentarnos y hablar y a partir de ahí crear en 10 semanas el mejor equipo para los partidos para la clasificación de la Eurocopa. Entonces, hoy es un día de gran satisfacción de conocernos a todos y mañana empezaremos a trabajar conociendo a todos los jugadores y Cristiano es uno de ellos. Hay 54 jugadores en las cinco mayores ligas que tienen menos de 28 años. Eh, tenemos Benfica y Oporto que están clasificados en la Champions League. O sea que es mi trabajo de intentar dar una oportunidad a todos los jugadores y respetar a todos los jugadores que ya están en la selección. Portugal tiene que estar siempre con la ilusión de competir para todo. Y para eso hay que ser un equipo moderno. El equipo moderno hay que tener flexibilidad táctica. Jugar con una línea de tres o una línea de cuatro depende de los jugadores que tengamos. Entonces es mi trabajo y el cuerpo técnico de buscar las mejores soluciones para sacar al máximo el talento los jogadores de Portugal. Roberto Martinez é o terceiro treinador estrangeiro a comandar a seleção portuguesa de futebol, depois dos brasileiros Otto Glória, há 40 anos, e Luís Filipe Scolari, há 15 anos. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol garantiu que o espanhol foi o único a quem foi feita uma proposta concreta para ser o novo selecionador. Martinez tem como missão qualificar Portugal para a fase final do europeu de 2024, a disputar na Alemanha e para o um Mundial de 2026 que se realizará no Canadá, Estados Unidos e México.